Saludos, soy Israel Banker y en esta hora les traigo un tutorial y es de cómo convertir una película de Netflix a MP4. En este caso vamos a, a capturarla y a convertirla con el OBS. Vamos a, a configurarlo. Entonces vamos a irnos a ajustes y vamos a darle en salida. Aquí en salida debemos de escoger la opción MP4. Y en tamaño me gusta coger esta para que quede una buena calidad y ya lo demás lo dejo así. Luego damos clic en aplicar y aceptar. Listo. Y eliminar esta ventana que tengo aquí. Y vamos a hacer el proceso para convertir la película. Vamos a entrar a Netflix. Voy a entrar a Netflix. Y vamos a ejecutar un perfil cualquiera. Estos perfiles no son míos, yo no me los pida solo es para crear el tutorial y luego me retiro vamos a usar Rango entonces no voy a ampliar la pantalla ustedes ya sus requisitos lo harán cuando estén haciendo su proceso, simplemente yo estoy creando el tutorial para que sepan cómo lo haría yo bueno, una vez que tengamos aquí la, la ventana de Netflix, vamos a irnos aquí a estos, a esta opción de Google Apps vamos a dar clic allí vamos a darle clic en Meet Vamos a darle nueva reunión. Iniciar una reunión insta instantánea. Vamos a quitar el, este micrófono. Vamos a quitar la cámara. Y vamos a ingresar a esta otra Y vamos a darle una pestaña. Vamos a escoger Netflix. Vamos a darle clic allí. Y como pueden ver. Ya se va visualizado aquí. El rango. O sea que. Eh, ya tenemos aquí. Vamos a minimizar esto. Y vamos a. A, a capturar esta opción, o sea que si yo lo reproduzco aquí, la bilis. el sendero a se la se acá está pero solo se pausa sí. y aquí listo. Bueno, entonces ustedes lo harán con la película completa. Yo solo lo voy a hacer con un clic para que eh, puedan ver cómo se hace y listo. A la hora de hacer ello, bajen el audio del el micrófono para que no se le grabe el sonido así. Entonces vamos a hacer la, la, el proceso. Ya una vez que hayamos configurado OBS, Vamos a darle en capturar ventana. Vamos a darle clic en aceptar aquí. Vamos a escoger emit esta ventana. Y miren que aquí ya nos sale la pantalla de Netflix. Vamos a darle clic en aceptar. Y aquí ya lo ajustan a como ustedes quieran. Eh, pueden dejar solo el margen o pueden eh, cortarla después en la edición, después de subirla a Facebook o a YouTube, no sé dónde la quieran subir la película. Entonces vamos a iniciar, vamos a, a correr, si damos clic aquí, la película comenzará a correr, pueden minimizarla. Y automáticamente vamos a ver una cosa, vamos a ver aquí... Eh, vamos a entrar acá. Miren que aquí ya está corriendo. Pueden iniciar la grabación. Y ahí ya está grabando. Tengo que detenerla porque eh, me van a fregar por el copyright. Voy a cerrar todo ello rápido. Y vamos a buscar el video donde se guardó el, el clic que grabamos. Y como pueden ver está aquí. Día los habitantes se reúnen para un misterioso ritual. ¿Qué? Dijiste, hablas de un pueblo con personas, ¿dónde? Un viaje. Como pueden ver, ha grabado y ahora vamos a ver el formato y está. Vamos a buscar el formato, detalles. Formato tiene que estar en MP4 ya que lo eh, le dimos en salida MP4. No lo veo, no lo veo, no lo veo. ¿Dónde está formato? Miren, aquí está formato MP4. Y de esa forma pueden compartirla con alguna aplicación. Pueden compartirla por WhatsApp, en Facebook, YouTube. Eh, pero deben de eh, modificarle. Si lo han asoido a YouTube, tienen que ponerla en forma ventana para que no les moleste por el copyright. Entonces, miren que aquí está el formato MP4, como se los dije. Y ya pueden hacer lo que quieran con su película. Y pueden programar la captura, eh, la descarga de la película desde la aplicación. Pueden programarla, cuánto tiempo dura y cuánto tiempo quieren que grabe para que así mismo se, se pause cuando ya termine de descargarla toda. De esa forma descargan también la película y de esa forma la hacen eh, la conversión así como lo estoy haciendo yo. De Netflix a MP4. formato eh, el, el, el archivo de Netflix lo convierten en MP4. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. No olviden de compartir el contenido y solicitarme otro si así lo desean. Y para celular, para celular, lo hacen con la aplicación Rive. La buscan en la Play Store. Escriben aquí Rive. Esta que está aquí. Y miren la aquí, Rive. Esta entonces sí es que sale palomeada porque yo ya la tengo instalada. Cuando hagan todo, descarguen sus películas y hagan todas sus capturas, todo lo que sea, cierren sección para que no, eh, no, no, no tengan temor a que les baneen. A mí nunca me han baneado, pero sí hago ello por lo que, por seguridad. ¿Listo? Con esta aplicación, RAVE. Se escribe RAVE, así como está allí. Miren, RAVE, RAVE. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Eso es para Android y para iPhone, ¿listo? Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.